Ustedes. Tenemos objetivos ¿no? que son como eh, crear talleres de capacitación continua para el desarrollo de los estudiantes. Recientemente hubo toma de muestra, hemos estado apoyándoles igual en la, en la bienvenida, hemos estado presentes, no sé si nos han visto, pero hemos estado ahí, en la recibida los, a los nuevitos y, y bueno, ¿no? esperemos que este año sea muy provechoso para ustedes. También tenemos, eh, tenemos y queremos proporcionar material de apoyo, como ya sea como libros, guías... Eh, lo que ustedes necesitan, siempre nos piden cualquier, eh, ya sea apuntes o los exámenes, se las damos. Eh, otro punto también que tenemos es incentivar al estudiante hacia proyectos de investigación. Como bien saben, este, ustedes son eh, estudiantes nuevos, entonces se deben enfocar en, en hacer investigaciones, ¿no? Nuevas, eh, nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos o crear productos nuevos. Eh, ¿Cómo lo van a hacer en el transcurso de la carrera que ustedes ya van conociendo la movida como es y ganar, ¿no?, un proyecto y ustedes pueden desarrollarlo y ser reconocidos a nivel departamental igual. Otro, también otro punto que tenemos es el apoyo y seguimiento a los, académicamente a los estudiantes, ¿cómo?, ¿de qué manera?, realizando auxiliaturas, ¿no? Eh, también tenemos conferencias motivacionales de superación personal y apoyo académico, que ya más adelante lo van a estar viendo y van a entrar ustedes para que puedan, se podría decir que son como tics de estudio para que ustedes no, no se queden con esa falencia, no, o no encuentren una técnica de estudio, porque hay técnicas de estudio donde vos podés estudiar en la mañana, y se te entra todo, o en la noche porque hay más silencio, esas cositas, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y lo más importante, que queremos escuchar a ustedes en qué sentido, en, en el sentido de que quizás tienen dificultades en las materias, no entiendo matemáticas, no entiendo cómo es se hace ese resultado, de dónde viene esa ecuación y cosas así. Igual, proporcionamos material de, de apoyo hacia, hacia los estudiantes, no porque nosotros somos estudiantes y tenemos no ya el conocimiento como estamos en semestres superiores, tenemos los apuntes y, y cosas así. Pero siempre y cuando, cuando ustedes hablen y nos digan, Necesitamos esto, queremos esto, pues si no nos las hace saber, no, nunca lo vamos a saber, ¿ya? Y otras cosas más eh, que queremos mostrarles, ¿no? Este equipo de qué se trata y hacia dónde quiere llevarlos. Quiere llevarlos hacia excelencia, disciplina, equidad y calidad. Y del liderazgo que es lo más importante, que ustedes sean auténticos, ¿no? Y el compañerismo entre, entre compañeros, ayudarse mutuamente, no, no que yo tengo todo y yo quiero hacer todo, ¿no? Siempre es, eh, es bueno apoyarse entre compañeros. Bueno, y a qué queremos llegar con esto, a que también nos apoyen, ¿no? Un poquito de, de su apoyo, porque eh, si bien son unas elecciones donde vamos varios, a varios frentes y vamos a competir con varios estudiantes igual y va a haber muchos auxiliares igual, pero nosotros nos sentimos capaces igual porque somos estudiantes y sabemos qué es lo que se siente eh, ser estudiante y a veces no ser escuchado o que un auxiliar eh, vos le habléis y nunca te responda, o sea, qué feo, ¿no? Pero bueno. Nosotros llegamos para ayudarles y apoyarles, como estamos hechos conformados por estudiantes y, y sabemos qué es lo que se siente bueno. Entonces las dejo con Mariana, que ella es una muy buena auxiliar y le va a enseñar todo su conocimiento, así que tome sus apuntes y estén con la mente abierta ya. Gracias. Muchas gracias chicos por estar presentes el día de hoy, me presento nuevamente y les hago la invitación cordial. Soy como Erika mencionaba, soy Mariana Rojas, actualmente estoy en séptimo semestre, ya he tenido un poco más de recorrido en la carrera prácticamente, ya estoy en el proceso final, ¿no? Y cualquier duda, también inquietud que tengan en cualquier otra materia, también me la pueden hacer saber que no solamente yo, somos el equipo Atrévete Genios, es una familia, un equipo de compañeros que saben y sienten lo que es muchas veces tener la necesidad de aprender y buscar opciones, pero lastimosamente nadie muchas veces está dispuesto a querer ayudar. Entonces nuestro equipo surge de eso, de la necesidad que teníamos nosotros también de buscar apoyo muchas veces y se nos cerraban las puertas, o como mencionaba auxiliares que tienen un montón de materias, pero muchas veces ni siquiera nos contestan los mensajes. Entonces, nuestra promesa es siempre estar dispuestos y brindar nuestro apoyo y nuestra ayuda a ustedes, que... Quizás no somos compañeros, pero sí somos compañeros de la materia y futuros colegas aquí entre todos nosotros. Entonces, es importante eso, como decía Erika, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier necesidad, nos las hagan saber. Nuestro equipo se está postulando para las elecciones del centro estudiantil y esperamos que ustedes nos puedan dar la oportunidad de ser sus representantes. De cada uno de ustedes, ser esa voz y usted y nosotros también, si ustedes están dispuestos, están cordialmente invitados para que formen parte del equipo Atrévete Genios y estar gozando y disfrutando y aprendiendo de todas las actividades y capacitaciones que tenemos. El día lunes tenemos actividad de toma de muestras para que ustedes vayan practicando y tengan esa destreza. Vamos a estar haciendo fenotipaje para que ustedes aprendan determinación de grupos sanguíneos y como esas muchas actividades más que tenemos preparadas para ustedes, inclusive para que ustedes aprendan a pipetear que es tan importante. Nuestro equipo está lleno de capacitaciones y siempre se basa en cosas que formen nosotros porque estamos en el proceso de formación académica. Nosotros formándonos como profesionales, estamos ya se adaptándonos en ese proceso de terminamos colegio, ahora la universidad, pero ahora nos estamos formando para ser esas personas que el día de mañana van a estar con la vida de una persona, entonces es importante que nosotros también tomemos conciencia de eso, y en lo más que podamos, nos involucremos en la universidad, siempre para alimentar sus conocimientos de cada uno de ustedes, es por eso que en esta ocasión... Eh, yo acabo de salir de una auxiliatura de que di de genética del segundo semestre, así que voy a apoyarles yo en todas las materias que ustedes tengan necesidades, pero como dijo Erika, hablen, digan, necesitamos esta materia, más apoyo, nos pueden ayudar, nosotros vamos a buscar la forma y la manera y les vamos a ayudar, todo lo que siempre mencionamos. Y en esta ocasión, fundamentos de la bioquímica que si bien la estaba volviendo a repasar yo la materia, y digo, es una materia muy importante y debería, deberíamos llevarla eh, en semestres más avanzados, ¿para qué? Porque Fundamento de la Bioquímica es como el pantallazo de todo lo que ustedes van a ver en su vida académica en la universidad, ¿no? Y por eso ya pude comprender un poco más las preguntas que yo cuando igual estaba en su lugar de ustedes no entendía. Entonces ahora las puedo ver desde otro punto de vista cuando ya avanzó ese recorrido en la carrera. ¿ya? Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a resolver un modelo de exámenes que, que tenía, que, ten, que me mandaron su compañera de ustedes. ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aceptar a, otra, a otras dos personitas más para que lleguemos a completar a las 100 personas. Mm, mm, mm, mm. Un, ¿Dónde está mi documento? Ya lo vi, ya lo vi. No se preocupen que los documentos luego se los voy a mandar. Ustedes concéntrense, enfóquense, ya, que luego yo se los voy a estar enviando. En la, en la plataforma de Classroom que Tomás... O Erika se los va a estar poniendo en el chat y el enlace al grupo que tenemos del equipo también para que ustedes ahí puedan hablar más en confianza todo lo que tenemos. Lo que siempre entra en el examen es la diferencia entre bioquímica estática y dinámica. Y aquí está en simples palabras lo que ustedes tienen que poner, lo que ustedes tienen que entender. La bioquímica estática, acuérdense como su nombre lo indica, estudia las propiedades fisicoquímicas. Y ahora aquí nosotros llevamos también la materia de físico-química, llevamos físico-química 1 y físico-química 2, que la van a ver más adelante. ¿Y, qué, y por qué es tan importante la materia de físico-química? Porque en la materia de físico-química, y es una breve introducción de la física que ustedes llevan, avanzamos la cinética, el proceso de calor latente, porque en este proceso de la físico vemos el proceso del, de la velocidad de las reacciones que tienen. Porque nuestro campo no solamente se basa en sacar sangre, como muchas veces pensamos. No es eso. Nuestra carrera es muchísimo más amplia. Hay un campo específico y tenemos especialidades dentro de la orgánica. Uno, dos y tres que llevamos también. Y tenemos una área muy amplia de genética, que la van a conocer, hematología, bacteriología, micología. Entonces... Nuestra carrera es muy amplia, pero aquí en este proceso también vemos eso, ¿ya? Entonces entendemos que entender que la bioquímica estética netamente se basa en las propiedades físicoquímicas. Ahora cuando hablamos de bioquímica dinámica, estudia las transformaciones y las reacciones químicas que hay, porque llevamos igual la materia de química, ¿cierto? Entonces, y como esas también las reacciones podemos verlas en, en simología que van a ver el proceso de los catalizadores naturales que aceleran el proceso de una reacción. Y acá distintos conceptos que ustedes tienen que entender y aprender, porque pregunta también, ¿qué es la bioquímica médica? Cuando hablamos de la bioquímica, ¿qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia a los seres humanos como nosotros desde un punto molecular. Ya vemos moléculas, vemos átomos, vemos así las cosas súper profundas. Y cuando hablamos de bioquímica, a pensar. ¿Y cómo lo relacionamos con la bioquímica médica? ¿Cómo es acá? Estudia fenómenos bioquímicos celulares de tipo general y los cambios propios de la actividad. ¿De dónde? Tejidos, órganos y alteraciones que ocurren debido a una enfermedad. Cuando yo hablo de enfermedad, en términos ya más profesionales, puedo decir patologías. Las patologías son las enfermedades, ¿ya? Ahora la pregunta número cuatro es, ¿la bioquímica es una ciencia interdisciplinaria con la química orgánica? ¿Por qué? Había muchas opciones en, en el modelo de examen que mandaron pero la que es correcta es porque describe las propiedades moleculares. Ustedes van a poder, desde la materia orgánica que se la van a topar a, a Erika en Orgánica 2, porque ella es auxiliar de Orgánica 2, van a poder ver cómo en laboratorio se describen y se dan distintas reacciones moleculares específicas. Entonces, ahí es como podemos relacionar la bioquímica en la materia de orgánica. Ya van a ver alcanos, alquenos, alquinos, y en fin todo en sí la, la, la composición ya de lo que se trata y lleva la orgánica. Ahora dice la interrelación, ¿qué es la interrelación? Podemos hacer la comparación, puede decir ahí la comparación, si no entendemos ese término, la comparación entre bioquímica y la medicina constituyen una vía de doble sentido. Así por ejemplo, les pone un ejemplo en, el, en su examen, y acá habla de la diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad estudiada estudiada por la medicina. La bioquímica aporta con conocimiento sobre la alteración de... Había pocas opciones, decía lípidos, eh, no me acuerdo qué más decía, pero la cosa es que es prácticamente por los carbohidratos. Si hubiese mencionado más específicamente a la glucosa, la glucosa, porque eso prácticamente hace la medicina... El médico ve los parámetros que tiene cuando eh, mide la glucosa con el aparatito que tiene y le sacan la gotita de sangre y tiene su aparatito que directamente saca el dígito. Pero para ver si su azúcar cuando sale al médico que está muy elevado, lo primero que dice es, el, nosotros somos bioquímicos, somos el instrumento de los médicos. Sin nuestros análisis ellos no pueden diagnosticar nada, entonces necesitan unas pruebas específicas de bioquímica cuando sospechan de alguna patología. En este caso, la diabetes, tienen que mandar al laboratorio a que hagan un hemograma completo para ver los niveles de sangre, cómo están en su proceso, leucos, linfo, y también están pruebas específicas de analitos. Aquí podemos ver que pueden pedir eh, glucosa, urea, ácido úrico, pero es más específico para la diabetes, la glucosa, porque necesitamos saber ¿En qué parámetro está? Y la glucosa, el parámetro que tiene es de 70 a 99. Esos son los valores o el rango normal que tiene la diabetes, ¿ya? Entonces, eso es un poco para que podamos entender en lo que se refiere a la pregunta número 5. Entonces, la, la bioquímica eso aporta, dando la certeza, confirmando al médico los resultados que tiene qué está pasando en esta ocasión, ¿ya? Para decir si tiene o no tiene diabetes, o si solamente es que es tan eh, erróneo su, su presunción. Ahora aquí habla ya algo más específico, habla de Friedrich Wöhler al publicar sobre la síntesis de la urea, y esto está descrito también en su guía, probó que la que los compuestos orgánicos pueden ser creados artificialmente, contrastando, así la creencia de los compuestos orgánicos son... Y la respuesta correcta entre todas las que me mandaron es, se generan porque solo se generan en el interior de los seres vivos. Y entre paréntesis ya algo para que ustedes más puedan comprender, porque miren, eh, los compuestos orgánicos logran sintetizar a partir de dos sustancias inorgánicas. Entonces eso para como dato extra para que ustedes tengan y puedan comprender mejor el concepto. Ahora la siguiente pregunta es, ¿el descubrimiento de la estructura del ADN descubierta por Watson y Crick eh, en, en, 1600, en 1962, fue muy importante y dio avances en el campo de la genética que hoy contamos como y la respuesta correcta era estudios del genoma humano. Porque hablamos de ADN, entonces cuando hablamos de ADN nosotros tenemos que relacionarlos con la genética y el genoma humano también, que también está en su guía. Así que tienen también tiempo para hoy revisar y dar una leída más que todo, esta materia de fundamentos es que ustedes comprendan lo que están leyendo. No se aprendan los términos por aprender. Lean y entiendan lo que están leyendo, analícenlo. Porque esa es la diferencia de un bioquímico. que Un bioquímico sabe el fundamento. Sabe por qué es el estudio del genoma humano eh, que está hablando en los avances de la genética. Entonces, eso tenemos que repasar. Ahora, la siguiente pregunta... Decía, ¿no? Cuando hay pérdida, había un cuadrito, decía pérdida de equilibrio en ácidos nucleicos. ¿Cómo los relacionamos? Los relacionamos con trastornos de equilibrio ácido-base. ¿En qué? En sangre. ¿Ya? El pH de una persona siempre tiene que estar entre 7.35 a 7.45. Si hay una disminución de pH, estamos en problemas. Si hay un aumento de pH, estamos en problemas. Es importante eso también que controlemos, ¿ya? Pero cuando, cuando hay pérdida de equilibrio en ácidos nucleicos, relacionamos rápidamente eh, trastornos de equilibrio, ácido-base. Cuando hablamos de ácido, cuando hay disminución de pH, decimos rápidamente hay acidosis. Cuando hay aumento en la base, decimos alcalosis. Y eso lo van a estar viendo en... Desde metabolismo 2, así que los espero en metabolismo 2 de aquí a un par de semestres más, que vamos a estar aprendiendo a profundidad sobre este equilibrio ácido base, ¿ya? A profundidad, para que ustedes vean y los problemas y los trastornos que causan. Pero la pregunta número 8, esa sería su respuesta. En la 9, cuando hay una pérdida de equilibrio en las proteínas, ¿qué pasa? Hay una desnaturalización que esto va a provocar distintos efectos en la proteína aumentando su viscosidad, o puede ser que disminuya el coeficiente de difusión, que es difusión, es cuando, es como una, está una, oh, imagínense cuando hablamos de difusión, es una, bol, una bolsita llena de agua y cuando tiene que haber difusión tiene que esparcirse, contraída. Entonces, es importante que también sepamos esos términos, Pregunta, palabras que ustedes no entiendan, busquen, investiguen. Ahora en la número 10, pérdida de equilibrio en lípidos, es un, cuando hay un trastorno familiar de lípidos, hablamos que puede causar altos niveles de colesterol. ¿En dónde? En sangre, ¿ya? No en orina, eso es importante que ustedes sepan diferenciar. Ahora, pérdida de equilibrio en carbohidratos. Acá vemos que hay el eh, proceso de las de nutrición y hay dos enfermedades muy fuertes, que esto ustedes lo van a ver también desde bioquímica de nutrición, de alimentos y hasta en bromatología, pero más específicamente lo van a llevar en... Em, bioquímica de la nutrición, ¿ya? Aquí vemos dos malformaciones, que es uno es kawashiokor y el otro es el marasmo nutricional, ¿no? Y acá la diferencia es que el kawashiokor eh, hay un edema en forma de moneda y ¿cómo es edema? Es como una ronchita o una mancha alrededor de cualquier parte de la piel. Y el marasmo nutricional es de bajo peso, ambos tienen bajo peso, pero lo que lo hace diferente al kawashiokor es es el edema que tiene en forma de moneda, por eso dice ya, en cualquier parte de su cuerpo o en varias partes de su cuerpo les puede salir. Esa es la diferencia, cuando hay una pérdida del equilibrio en carbohidratos, acuérdense porque eso lo dice en un cuadrito. Ahora dice otra pregunta, ¿la bioquímica permitió avances de otras ciencias como ser la genética con el estudio de ácidos nucleicos? ¿Qué importante es eso? Porque a través de la genética yo puedo... Eh, saber el sexo que va a tener el bebé, las características que va a tener, entonces la genética ha venido a ayudarnos la vida y eso es gracias a la bioquímica, que es la ciencia que estudia de un punto molecular al ser vivo, ya nunca se olviden de eso. Tienen que saber ustedes qué hace un bioquímico, por qué soy bioquímico, cuál es mi función. Entonces acuérdense de eso y siempre relacionen. El número 13 dice, los avances de la bioquímica se dieron gracias al desarrollo de nuevas técnicas de investigación de un potencial increíble. Nuestra carrera, es, si se dan cuenta, es una carrera de ciencia, es una carrera de investigación. Entonces eso es lo que ustedes tienen que predicar siempre. Muchas veces las personas que nos preguntan de qué carrera son eh, bioquímica, ah, está estudiando farmacia, no, en la Gabriela es separado, porque nosotros como bioquímicos hace, cumplimos una función totalmente distinta a lo que hacen nuestros compañeros farmacéuticos. No, entonces tenemos por eso que saber la diferencia una de la otra. Ya saben, los avances de la bioquímica se dieron gracias a planes de investigación, y hay proyectos de investigación que ya más adelante les vamos a estar mostrando a cada uno de ustedes para que que participen, que concursen en grandes becas que están. Ahora, desde aquí hay más modelos de examen, pero necesito aquí su participación de ustedes. Tienen que ustedes aquí son los protagonistas. Tienen que hablar, ¿ya? Ahora, aquí en la siguiente pregunta, vamos a leer todos, analicemos y respondamos. Si se acaba la reunión, vamos a entrar al mismo enlace, ¿ya? El cumplimiento de las normas de bioseguridad en el laboratorio donde usted trabaja y de todos los trabajadores, como ser el personal técnico, bioquímico, secretarias y manuales de limpieza, se fundamenta en el cumplimiento del principio de... Bio protección. protección. De bioprotección. Evaluación de riesgo. Evaluación de Universalidad. Universalidad. Universalidad. Universalidad. Ya. ¿Para qué es importante que volvamos a tocar el tema del... tienen que cumplir con las normas de por las medidas de bioseguridad. Secretarias, técnicos, bioquímicos, las personas, los pacientes que están esperando afuera. O sea, esto involucra realmente a todos. Ese es uno de los principios. ¿Cuál es el siguiente otro principio? A ver, ¿quienes ya estudiaron para mañana? Uso de barreras. Uso de barreras. ¿Qué incluye el uso de barreras? Evaluación de riesgo. Evitar la exposición directa si sí, nos, nos protegemos, eh, depende de la patología que estemos tratando, con, con guantes sí o sí, con gorro, barbijo, gafas, entonces todas esas medidas son de uso personal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro tercer principio? Los medios de, el medio de eliminación del material contaminado. Exactamente, tenemos que saber bien definir. Clasificación A, material biológico. Clasificación B, para desechar fármacos o algún reactivo radioactivo que dice ahí, ¿no es cierto? Y eso también tiene ciertas clasificaciones. Y clasificación C, los comunes que yo puedo botar mi hoja, mi hoja que escribí, mi lapicero, pero más allá de eso, no. Y como cuarto principio, ¿cuál es? La evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, cómo están en agentes químicos, eh, físicos, ¿cierto? Eso, no se olviden, esos son los cuatro principios en los que se rige la bioseguridad. Aquí igual puedo haberme puedo haber confundido y decir evaluación de riesgos o bioprotección. Pero aquí tenemos que antes de decidir eso, tenemos que saber los principios que se rigen eh, dentro de la bioseguridad, que como les menciono, es la universalidad. Entonces la respuesta correcta aquí es universalidad, ¿ya? Ahora en la siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Al, al desarrollar su jornada de trabajo en el laboratorio, usted sufre un accidente con material cortopunzante, contaminados con sangre. ¿A qué, a qué causas, causas dice, no? Eso ya estaba escrito por si acaso. ¿A qué caudas dicen? De, de las caudas, sí, sí. de las de abajo citadas se puede... Causas es, se equivoco en escribir. me ¿Ven cómo nos podemos confundir? Causas de, de, de las de abajo, los incisos citadas se pueden atribuir. ¿Cuál? A ver, pensemos. Puede ser un uso inadecuado del equipo de protección, puede ser incumplimiento de las normas o errores humanos. ¿Cuáles dicen que son? Todos. Todos. Ay. Todos, ¿no? Pueden ser Como todos. humanos nos equivocamos toda la vida. También, y peor estando en, eh, no deberíamos haber cometido errores humanos, pero eh, aún sabiendo, ya y sabiendo las medidas de bioseguridad, pero las hicimos. Ni modo, incumplimos las normas, eso significa. Uso inadecuado de los equipos de protección, porque si me hubiese protegido bien, no hubiese pasado eso. Entonces... Está bien esa, esa respuesta que sea como dijeron todos. Ahora dice, la, las etiquetas de seguridad que tienen los productos químicos utilizados en laboratorio son utilizados para advertir que un reactivo tóxico puede ser excepto. ¿Cuáles no, no corresponde a esta área? Patógenos. ¿A qué Patógenos. Patógenos. Porque los irritantes Patógenos. tienen inflamables, tiene corrosivos, tiene explosivos, tienen... Pero patógenos, o sea, no nos avisa, esto es patógeno. Porque si estamos hablando de productos químicos, no estamos hablando de enfermedades o de análisis de una persona o muestras, dice productos químicos. Eso es lo que ustedes tienen que guiarse y leer bien, por eso les digo analicen, tienen que analizar o su examen, pero bien respondido, chicos. Ahora vamos con la siguiente, siguiente pregunta. Tenemos menos de un minuto. Volvemos, lo lo finalísimo y volvemos a ingresar para que no nos interrumpamos, ¿ya? Así que nos vemos yeah. en el mismo enlace, entren chicos, ya estamos, esto es lo último. Así de fácil va a ser su examen mañana. No se preocupen, va a ser fácil. Ya, ya ahorita nos vemos. necesarias. ¿Ya? Volvamos a leer. De los siguientes incisos que se enuncian están dentro de la categoría de residuos infecciosos y una de ellas, eso quiere decir que una de ellas no es correcta, no se va a realizar tratamientos previos para poder eliminarlo y clasificarlo como un material infeccioso. ¿Cuál es? Inciso A nos dice que es torundas de algodón con sangre. El inciso B nos dice vidrios con tubos rotos con sangre. El inciso D nos dice C nos dice restos de cultivos, de muestras. Inciso D nos dice cadáveres e inciso E nos dice animales. ¿Cuál inciso ustedes creen que es? Yo creo que ninguno. La D. Ninguno. ¿Sí? ¿Qué más dicen? Ninguno, nos dicen por ahí. La ¿Llevando e. uno? La E. La E. La E. La E. ¿Qué dice Tomás? ¿Está presente en la reunión? B. ¿cuál de esos incisos creen que es? Ya nos dijeron muchos que. Es e. A ver, tenemos que pensar. ¿Cuál es la que no, no se realiza el tratamiento previo, dice? Para poder eliminarlo y clasificarlo como material infeccioso. ¿Nosotros manejamos cadáveres? Mm. No. No. no. ¿Nosotros manejamos animales? No. Anim no Nos puede confundir eso un poco, pero les cuento claro, que, claro. que eh, lo, en las cuestiones de los animales... Lastimosamente, como les decía, sí se ocupan los animales para experimentos y para realizar algún tipo de procedimiento. Entonces, una, nos puede confundir, cierto, una de las, de las dos, porque ambos no, no vienen a realizarse en el tratamiento previo, como dice, o dice, pero sería cadáveres. Porque si sí llegamos a manipular de una u otra manera a los animales. ¿Ya? Sería aquí la, la respuesta correcta. Ustedes marquen, no es ninguno. Porque ustedes no tratan con cadáveres. ¿Cierto? Pero si sí tratamos con animales. Y está dentro de la clasificación también. En la clasificación A, en A5, hay partes de animales contaminados. Pero no hablamos de cadáveres humanos. Hablamos de cadáveres de animales. ¿Ya? ¿Les quedó clara esa pregunta? Eh, no, no entendí. Ya. Pues sería la respuesta. Aquí lo marqué cadáveres, porque miren, volvamos a leerla. Volvemos a leerla. Dice, de los siguientes incisos que tenemos, nosotros como bioquímicos, tenemos la categoría de residuos infecciosos, ¿cierto? No? Dice, uno de estos incisos, no se realiza tratamiento previo para poder eliminarlo y clasificarlo como material infeccioso. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese tratamiento que no se realiza algún previo, eh, una previa eliminación? ¿Torundas de alcohol con sangre? ¿Manejamos o no? Sí, manejamos. Inclusive ahí dice de muertos, pero sí igual manejamos. Le sacamos análisis. Pero no, no, mani no manipulamos los cadáveres, ¿no? ¿Es ¿Cierto? Ahora, ¿los vidrios de tubos rotos con sangre utilizamos en laboratorio? Sí. Eh, ¿Residuos de cultivos de muestras? Sí. Vamos. ¿Animales? Para experimentos, ya lo van a ver en virología, que sí se requiere de la composición de la sangre de ciertos animales como el cobayo, para hacer distintos experimentos o terminar distintas pruebas. Virología llevamos, es una materia del séptimo semestre. Yo soy auxiliar de la materia de virología, así que nos vamos a ver el séptimo semestre todavía, y ahí vamos a poder entender que sí manipulamos animales para experimentos. Lo que nosotros no experimentamos es con cadáveres. En su pregunta les dice cuál de estos incisos nosotros como bioquímicos no realizamos tratamiento para poder eliminarlo y clasificarlo. Entonces, lo que no utilizamos, no hacemos el tratamiento para el, eliminarlo, porque ni lo, ni lo tenemos nosotros en nuestros laboratorios, son los cadáveres. Esa sería nuestra respuesta. ¿O cuál, ¿Cuál sería su inquietud? ¿Ustedes ya entendieron? Sí. ¿Tenemos? Sí, sí. Por eso es importante que leamos la pregunta, así preguntas les van a venir. Preguntas, sí, yo me acuerdo que este modelo de examen, cuando yo di mi examen igual de fundamento, yo recuerdo haber igual, este, así similares, igual estaba confundida, por eso les digo, eh, sería una buena opción un rediseño curricular, que esta materia vaya como en quinto, sexto semestre, cuando ustedes ya hayan visto la mayor cantidad de materias de la carrera, y ustedes ya con otros ojos puedan analizar mejor las cosas. Entonces, como la están llevando recién, entiendo que todavía no entiendan ciertas cosas, pero cualquier cosa que no entiendan, díganme y yo les voy a poder aclarar y explicarles lo más claro para que se, se les quede. ya Ahora dice, si usted ingresa a trabajar en un laboratorio de análisis clínico y le consultan, si está al día con su esquema de vacunación, usted debe demostrar el carnet de vacunación con las vacunas obligatorias y cumplir con las siguientes dosis. Este es el esquema de... ¿Puedo comentar su experiencia para que los chicos sepan? ¿Está Tomás presente? Creo que no está, ¿no? Me dijo que ya estaban los 100 al límite pero el en PIP2, o hay en de PIP2 aquí, que esté todavía con fundamentos. ¿Nadie? Ya creo que nadie. Bueno, hay ciertas vacunas que sí son importantes que las manejemos antes de ingresar al laboratorio, porque vamos a estar con material biológico y todo material biológico que manipulamos lo tenemos que ver como si fuera un material súper infeccioso, como si fuera, uff, lo, lo más contaminante posible que nos podemos llevar a nuestras casas. Entonces, para eso es importante que las vacunas nos ayuden ¿y qué son las vacunas? Las vacunas son eh, cierto tipo de las vacunas que les van a ayudar mucho a la inmunización de ustedes para que puedan protegerse y de una u otra manera llegar a su cuerpo y puedan tener ese, esa inmunización es esa sustancia que está hecha de distintos compuestos Atenuados pueden ser muertos o vivos, y hay como los que nos colocaron de COVID, ¿no? Hay virus atenuados, hay virus que están inactivados, pero en fin, eso nos va a ayudar a tratar de prevenir y tratar enfermedades. Una vacuna también, seamos sinceros, no nos asegura que vamos a ser uf, inmunes, que nada nos puede tocar, con una vacuna también nos podemos contagiar, pero no llevarnos hasta la muerte. Por eso nos vacunan desde que nacemos con, con ciertas vacunas, ¿no? Para que no nos dé como la varicela, etc. Pero aquí, cuando nosotros somos personal de salud, ¿qué vacunas ocuparíamos específicamente? Les voy a comentar, acá hay uno, 2, 3, 4, 5. Pero las que son más, y les van a pedir en PIB, van a ser las de hepatitis B, que son tres dosis, son tres dosis, la hepatitis B, hepatitis B, tres dosis, en realidad son cinco dosis, pero las primeras tres dosis son las que vienen prolongadas, por ejemplo, se colocan hoy la primera dosis de hepatitis, de acá un mes la segunda dosis y de acá a tres meses la tercera dosis, la cuarta dosis se la colocan de acá a 10 años y la otra después de otros 10 años más. Entonces ya están con su esquema de inmunización, las, por eso las primeras tres son importantes. Vacuna de hepatitis B, número de dosis, tres. También tenemos la de la influenza, que es importante. Esa es solamente una, una dosis. También tenemos la del tétano, que la acompaña la de hepatitis. Se ponen en ambos brazos y... Cuando estén en PIP2 van a ver que van a estar marcurcados de los dos brazos porque son vacunas bastante fuertecitas. En especial la del tétano es bastante dolorosa. Entonces la del tétano, igual, son tres juntamente que acompañan al esquema de la hepatitis B. Eso tienen que saber, ¿ya? Esas son las tres más básicas que llevan. Las otras cinco, ¿cuál más pueden ser? La, la, que, la que ustedes anotan cuando... ¿O alguien más que se le ocurra ahorita otras vacunas? que llevan? Fiebre amarilla. La fiebre Ay, amarilla. Me estaba olvidando la fiebre amarilla. Qué importante es la fiebre amarilla. ¿Qué más? llevamos cuatro? Sarampión, SR. Bella, ya la completamos las cinco. Sarampión, fiebre amarilla, hepatitis. ¿Qué más dijimos? Tétano. Tétano, sí, ¿qué más? Influenza. Ahí está. Ya están las cinco. Y lo único que tienen que colocar es el número de dosis. Así que no se olviden y repasen. ¿Ya? La fiebre amarilla, ¿cuántas dosis tiene? ¿Cuántas dosis la que me dijo de fiebre amarilla? Yo lo tengo todo como una sola dosis. Una dosis. Es una, una dosis. dosis. Gracias, gracias por aclararnos. Sí, ven la del sarampión, a ver las que ya tienen sus apuntes. Igual es una única vez, ¿no? Un, sí, si una sola a los 12 meses. De cuando son bebés. Están cumpliendo su añitos. Son vacunas importantes, que las que ustedes tienen ya. Y las que tienen que adquirir. Por las, que, las tres que las mencioné es para las que tienen que para entrar al laboratorio. Las otras también. Pero es que ya las tienen ustedes. Entonces, eso también es importante. Ahora dicen. ¿No se invocaría también en la vacuna del COVID? ¿o todavía claro, no? exactamente. ¿La pueden colocar, chicas? Colóquenlo. Porque hoy en día sí es, se ha venido a hacer como una vacuna muy importante y que todos tenemos que ya, inclusive, buscar nuestra tercera dosis. Entonces, la notan sin pena, sin miedo y si, si les dice algo la doctora, aunque no creo, ellas más que nadie saben que, qué tan importante es. Si eso nos estaban pidiendo hasta para ir, entrar a lugares, para venir al laboratorio, entonces es importante que anoten la del COVID. Anotenla si se les olvida alguna, por los nervios, pongan la del COVID. ¿Cuántas dosis? Tres. Es una de las vacunas obligatorias, ¿no? Claro, tienen que tener las vacunas, sus esquemas de vacunación. Ahora vamos a la siguiente, si no hay dudas, a la siguiente pregunta. ¿Todo bien? Sí. sí. Ya, vamos a la siguiente. Dice, se ha encontrado un nuevo agente infeccioso del cual se desconocen los métodos de diagnóstico y de tratamiento. ¿En qué nivel de bioseguridad se debe de manipular este tipo de microorganismo y a qué grupo de riesgo corresponde? ¿Qué dicen ustedes? Nivel 3, 4. Nivel 4. Okay. 4. Nivel 3. Nivel 3. En nivel los 4 se manejan solo vivo. Ya. Pero aquí no sabemos, ¿cierto? Si ustedes van, el, el, el nivel, pero sí es uno de los video, niveles de bioseguridad más altos. Tres o cuatro tienen que colocar. Y el por qué, qué anoten. Porque el laboratorio número uno es laboratorio de nivel uno, es laboratorio de enseñanza básica. El que nosotros tenemos en los laboratorios son de nivel 1, porque es de enseñanza en los laboratorios, 2, ya se amplían un poco más de distintas pruebas. Desde el 3, es el 3, porque el virus en el laboratorio en el nivel número 4, ya se llevan virus muchísimo más fuertes, virus del asa, que es un tipo de fiebre que le sangra todo el tiempo la nariz, es mortal, digamos, y el virus del ébola esos dos virus son como fuertes, remarcantes en el, en el nivel de laboratorios 4. Entonces yo le pondría, si fuera mi examen, laboratorios de nivel 3, ¿ya? Y porque igual las cabinas para utilizar los niveles de bioseguridad que conocemos son 1, 2, 3, 4, pero también hay distintas cabinas de bioseguridad que en este caso cuenta el laboratorio de nivel 3 también, que tienen doble filtro inclusive cabinas para que ustedes metan las manos y no tengan ningún tipo de contacto con el agente patológico que, que acaba de llegar, digamos, ¿no? Es un agente infeccioso que está causando temor, dice su pregunta 6. Entonces, ¿en qué nivel de bioseguridad se debe manipular y a qué grupo de riesgo corresponde? Yo le pondría laboratorio nivel 4 y grupo de riesgo nivel 3. ¿Qué dicen ustedes? Igual. Sí, Igual. No, nivel 3. Nivel 3. Ya lo voy a anotar entonces para que no se nos olvide. Laboratorio, nivel 3. Y grupo de riesgo nivel 3 también. Ya les dije para el 4, es el ébola y el virus de Lasa. Ya, entonces eso podríamos colocar en nuestra respuesta. Ahora vamos a la siguiente pregunta. es la misma, ¿no? De las vacunas. si sí, no repite las mismas, creo que la repetí dos veces. ¿Ven? Si usted ingresa a trabajar al laboratorio, las vacunas obligatorias. Eso quiere decir que en dos modelos de exámenes salió lo mismo o no. Yo me equivoqué, ya lo vamos a borrar para que no nos perjudique Ahora dice acá, si usted fuera asignado como responsable de bioseguridad para las prácticas de laboratorio, ¿qué actividades desarrollaría? Limpiar todos los mesones de laboratorio, que eso es algo re obvio que tenemos que hacer siempre, tras que llegamos al laboratorio tenemos que limpiar esos mesones porque están sucios, y no sabemos qué grupo y qué materia estuvo antes de mí. Eso tenemos que hacerlo desde nuestro, nuestras materias que llevamos en primer semestre. Dos, escribir todos los procedimientos de limpieza del laboratorio. Sé que, es, ¿dónde lo escribiríamos? ¿Los pegaríamos en los laboratorios? No, no, o sea, ¿cómo vamos a colocar? Se imagina escribiendo en todo el laboratorio, llenando de las hojas, que, las cosas que ya aprendimos nosotros. No lo veo algo bueno eso, la verdad, porque ya lo sabemos, lo estudiamos. ¿Para qué llenar nuestro laboratorio de... Papeles, papelógrafos, ¿se imaginan? ¿O han visto algún laboratorio así? No, no es cierto. Otro, hacer cumplir todas las vacunas para evitar enfermedades, que es lo que hablábamos anteriormente del esquema del plan de inmunización, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Todas las anteriores o ninguna de las anteriores? Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Todas las anteriores? Ah, ¿Por qué dicen no, todas, todas las anteriores? La C. La no C. Sí, la C. A. Pero ahí dice, todas. O sea, sería hasta las que nosotros no sería. Es que si c. incluimos a todas, vamos a incluir hasta las... a escribir todos los procedimientos de limpieza del laboratorio, que eso es algo que no debemos hacer. La la no podemos, mar no la podemos marcar las A ni la las C. Tenemos que colocar una respuesta, nos dice. Poder, poder, yo la sé que nos idea. podemos llegar a confundir. Pero miren, la limpieza de todos los mesones es algo que ya tiene que estar eso. O sea, no podemos nosotros, como responsables del laboratorio, si ustedes llegan a ser justo de bioseguridad, no pueden llegar y decir, limpien los mesones del laboratorio. Algo que el personal bioquímico ya sabe que tiene que hacer. Pero hablamos de bioseguridad también aquí. Es algo que tenemos que hacer claro. Pero la correcta es que tenemos que hacer cumplir todas las vacunas para evitar enfermedades. Con ustedes como personal responsable de bioseguridad, su función es velar por la salud de lo que usted no pueda proteger al bioquímico. Él sabe las reglas, los cuidados que tiene que tener al manipular eh, todo, todo lo que tiene a su alrededor, ¿Cierto? Y no le podemos decir al bioquímico, llegue y limpia su mesón. Eso ya sabe el que tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer respetar es el esquema del de plan de inmunización y las vacunas, para que evitar estas enfermedades que tienen. ¿Entienden esa pregunta y, y la respuesta del por qué eso? Sí, sí. Ya, muy bien, chicas. Es así como tenemos que responder. Tienen que ustedes, por eso les digo, piensen, lean, relean. Por eso es importante que ustedes... Vayan ya con, con lo de hoy, ya, yo sé que mañana van a tener 100 en su examen, estoy segura. Bueno, ya 80, digamos, mínimo, mínimo 80, mínimo. Ahora vamos a la siguiente. Características del laboratorio de nivel de 3 de bioseguridad. ¿Qué dice? Realiza pruebas de diagnóstico. Sí, solo cuenta... No, no es cierto. No solo eso realiza. Solo cuenta con personal técnico. ¿Saben lo que hace un técnico? Sí. Repar Exactamente, el personal técnico solo recolecta muestras, puede ser un bioquímico que no se haya titulado, por ejemplo, hasta tercer cuarto semestre ya es un bioquímico medio técnico, no, no tiene un certificado que lo certifique, pero sí puede tener su certificado de estudios que se ha cursado, y entonces lo permite ser un técnico, solo puede recolectar muestras, pero analizarla no puede. Entonces nosotros justamente, miren, en un nivel 3, ¿No vamos a contar con un técnico que solo nos saque sangre o que nos traiga los análisis? No. Entonces, esa descartadísima. Dice, se, manipula, es que, dice en la C, se manipulan agentes biológicos que se propagan vía aérea. Mm, me suena por ahí. Y luego dice la D, cuenta solo con una cabina de bioseguridad tipo 1. Ni idea, digamos. Ya les sí, dije sí, de las cabinas. Entonces, sí. automáticamente es la C. Sí, sí le ponemos la flechita para que no nos olvidemos, entonces, es, por ende, es la, la respuesta número C, por eso ahí tiene, y su cabina igual es de nivel 3, digamos, es una cabina grandísima que tiene dos filtros, que es muchísimo más exigente. Ahora, ¿qué más dice aquí? Todas las clasificaciones, to, la clasificación de, de los laboratorios de análisis clínicos según el nivel de atención de, en salud se basa en trabajar solo técnicos de laboratorio, ¿qué creen? No, no. Ni idea, ni idea, ¿se imaginan un, un laboratorio lleno de técnicos? ¿Dónde están los bioquímicos que estaban en el fundamento? ¿Qué hace diferente a un bioquímico, un licenciado? ¿Qué saben el procedimiento? Y no solamente eso, que saben el fundamento, el por qué. ¿Por qué esto se cuestiona? Puede ser esta posible patología que tiene este paciente porque tengo este tipo de muestras que me dicen esto. Entonces, eso es importante que ustedes se den cuenta, ¿ya? Entonces, descarten ni idea a los técnicos laboratorios. B, escribir todos los manuales de bioseguridad. Tampoco, ¿eh? ¿Cómo vamos a hacer eso, cierto? Ya les dije. Ahora el número C, el tipo de cabina de seguridad biológica que se usa. No. Luego dice, los agentes biológicos que se manipulen en ese laboratorio. ¿Cuál creen sí. que es? La D. La D. La La La La La La Exactamente. Siempre van a clasificar según el grupo de riesgo de los agentes biológicos que van a manipular. Si es un virus del ASA, como les dije, directamente a qué laboratorio, ¿de qué nivel tienen que llevar? Cuatro. Cuatro, sin pensarlo dos veces. Cuando hablamos de virus así como el ébola y el ASA, nivel cuatro directamente lo llevamos. Entonces, así tienen ustedes que clasificar según el tipo de muestra, patología que les llega, ¿ya? Ahora dice, si ¿sí tuviera la oportunidad de, de decidir trabajar en dos tipos de laboratorio, de bromatología y de toxicología, Describa qué funciones desempeña y qué pruebas de laboratorios desempeñaría en estos laboratorios. ¿Han leído esta pregunta? Sí. sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia? La reumatología se encarga del proceso de los alimentos, algo así. Y la esto, toxicología, determinar si el paciente tiene alguna presencia de en sustancias biólogo. en las muestras biológicas. Ya, por eso les digo, nuestro campo de nuestra carrera es tan amplia, tiene tantas especialidades que las van a empezar a descubrir desde el quinto semestre, pero especialmente aquí nos habla de bromatología, que van a ir en el octavo semestre, y toxicología, que van a ir en el octavo semestre. Entonces, en un laboratorio de bromatología vamos a hacer análisis de productos de alimenticios, ¿ya? Eso es lo que hace la bromatología. Cuando hablo de bromatología, alimentos, análisis de productos eh eh, ¿Qué procesos tienen que pasar? Eh, no solamente pesarlos, ¿no? ver si también tiene algún contaminante, la, la calidad que también tienen en séptimo semestre una materia control de calidad, que es súper importante que todo lo que hacemos tiene un proceso, un, una fase preanalítica, que es el proceso antes de la muestra, una fase analítica que está al cargo del bioquímico porque es mi proceso en analítico. Y el post analítico que también es mi responsabilidad, el preanalítico no lo puedo controlar mucho, porque puede, puede, acá si lo relaciono con bromatología es que me llegan para que yo pueda detectar eh, en un producto de, eh, ¿cómo se llaman estos? Comidas para gatitos o para perros, esos son alimentos, no solamente alimentos alimenticios para los humanos, sino también llegan en el área de bromatología, para los animales. Entonces, en esa área de bromatología, ¿cómo lo hicieron ellos eso? Vamos a ver la calidad en ese proceso bromatológico. Si es que, por equivocación, se les cayeron, inclusive, animales, mientras, mediante las máquinas, ejercían su función de hacer las mini croquetitas. Entonces, todo eso se va a ver en las pruebas de bromatología. Eso es con un ejemplo que les estoy poniendo y ustedes pueden describir esa función. Ya, o pueden poner, cuando un producto nuevo quiere salir, por ejemplo, no sé, eh, un nuevo componente, vitamina C más zinc, tienen que detectar y hacer... El organismo viviente. Cuando alguien sufre de intoxicaciones. Hay eh, Por distintos productos, hasta los bioquímicos nos podemos eh, intoxicar con algún producto, por ejemplo con los químicos, inhalarlos, o porque el área de toxicología permite igual que ustedes puedan entrar a los laboratorios y manipular cadáveres colocándoles las cantidades correctas de formol, entonces nuestra área, como les digo, no se limiten ustedes que están empezando, es demasiado amplio, y lo que ahorita apenas ustedes están empezando es un proceso muy, muy, muy largo, entonces esas serían las dos diferencias y cómo ustedes pueden desempeñarse en laboratorios. ¿Tienen alguna duda o entendieron las diferencias una de las otras, lo que pueden colocar a sus criterios? Ustedes tienen que poner todo lo que entendieron y si se les ocurre más cosas, las colocan. Toxicología, eso es? disculpe, también, también podría ser este, eh, las pruebas que hacen, de si no me equivoco, de orina, eh, sangre, eh, las personas que consumen sustancias, este, ¿Drogas? Eh, si puede, podría decir la ilícita o, o estoy mal. No son pruebas de, la... de drogas. Continúa, continúa, quiero escuchar su participación. Sigan a ver. Son pruebas de drogas, ¿no? No específicamente, no, no siempre drogas. Porque la droga ustedes la pueden analizar en orina, sí, sí. efectivamente con una tira reactiva específicamente que viene para detectar droga, y eso ustedes lo van a ver en clínico 1 y 2, ¿ya? Entonces no solamente el área de toxicología ve a personas drogadas o que, que tienen algún proceso patológico, que están contaminados, claro, se puede que te esté consumiendo eh, drogas demasiado fuertes o desconocidas a las comunes que ya están porque esa, eh, más que todo es por las inhalaciones o por la ingesta de algún químico contaminante fuertísimo que hayan ustedes ingerido. Pero no específicamente drogas, esas las de que lo hacen por gusto y placer, digamos, ¿no? Por algún estrés o por nervios. Básicamente por eso. ¿Puede haber intoxicación por reacción alérgica? ¿Qué tipo de intoxicaciones alérgicas? Claro, sería como una consecuencia, claro. Una, al, al intoxicarse con algo, pro, este, sufrir distintas secuencias que son síntomas y signos que hay en tu cuerpo, sí, claro. ¿Qué más tienen dudas ahí? Auxiliar, disculpe, el COVID, ¿en ¿dónde se podría clasificar? Ahora que lo conocemos, yo lo clasificaría en nivel 2. Antes, como no lo conocíamos, ¿se acuerdan cómo era? Uf, hasta nivel 4. Con el COVID, claro, la no cepa que cantidad. conocemos. Exactamente. Ahora, como ya lo conocemos y sabemos la cepa que es el SARS-CoV-2, fácilmente la podemos clasificar en el nivel 2, porque ¿se acuerdan cómo hacen el isopado? Ahora van ustedes a los laboratorios una muestra nasofaringea o orofaringea y ya podemos tenerlos, pero antes cómo era, cuando era desconocido, al nivel 3 o 4 lo ponemos porque era desconocido, pero más que todo al 3, pero ahora que ya lo conocemos lo clasificaríamos en un en laboratorio de nivel de bioseguridad nivel 2. Y así, básicamente, ¿qué tal les pareció su examen de mañana? Aquí se ve fácil. Si usted lo da fácil. ¿tú? No, ustedes, a hacer ustedes ya saben ya. ¿Cómo? ¿Qué dan si esas preguntas? Va, van a ver que van a ser así similares. ¿Quizás no sean así las mismas? Disculpe. ¿La mayoría son de encerrar o son de responderle con letra a usted que ha tenido experiencia? Así como las que ustedes acaban de leerlo. ¿Algunas hay para que ustedes eh, amplíen? ¿Respondan? ¿Quién o no? A ver, digan. ¿Lograba o no, Tomás? Sí, por favor. Sí. está Chicos, están con su librito, ¿no? Ellos pillé mi libro que lo busqué y la encontré recién. Acá está, miren. ¿Tienen ese librito? Sí. De sí. Ya, con este hierito, ahí está todo que desde el al 01 al 09. Y de base de ahí le voy a explicarse. Está listo, ¿no? Para empezar. Sí. Hola. Ya, sí, perfecto. Sí. Ya. Eso nos dice que son los residuos sólidos generados. Recording in progress. Ya. Eh, son los residuos sólidos este, establecidos que se generan en el Centro de Salud, ¿no? Como el 69001 eh, tenemos que son definiciones. Nos dicen que las definiciones de la norma, de las, de las definiciones son establecidas en la norma, norma boliviana 69001, que corresponde al vocabulario. Eso sí que no es tan importante, eso no lo van a tocar en el tema, lo que sí es lo que lo van a... Eh, lo va a preguntar la autora, es el 69002, que es eh, diagnóstico y cara, caracterización. Eso, bueno, ahí nos indica que dice que es el estudio orientado al conocimiento en el estado de situación de la gestión de manejo de residuos sólidos en un establecimiento de salud mediante la recopilación y análisis de sistematización e información. En el campo de aplicación, chicos, esto nos dice que establece un procedimiento para tener la generación unitaria total, que es físico o también puede ser biológico, ¿no? que mayormente se ocupa en los laboratorios que son de nivel 3 o nivel 4, o también en los hospitales nivel 3 y nivel 4. Eh, nos dice que los materiales que son usados en los laboratorios son los que se usan en ese momento, como hacerle esta en su página, dice que balanza romanilla en función de generación, eh, formulario de registro y seguimiento ¿no? que se hace a cada, a cada planilla o a cada nivel de laboratorio eso igual, va chico no era muy importante eh, lo que sí o sí lo va a preguntar la doctora, va a medir directo al grano ¿sí? para no voltearla mucho porque a mí lo que me preguntó la doctora eh, fueron estos acá fue este, clasificación chicos clasificación de los residuos sólidos eh, su clase y su clase. Eso tienen que saberlo bien. Eh, las clases A, chicos, a ver, la, en la clase A, ¿quiénes conforman? ¿Cuál es la subclase? ¿Alguien lo sabe? Está en su libro de fundamento, en la página. Eh, para que se A ver. ¿Dónde está? Está en la página 2 de la práctica de campo 1. Váyanse a la, a la práctica de campo 1, página 2. Ahí indica perfectamente clasificación de los residuos sólidos. ¿Lo pillaron? Sí, la clase A exceso. Sí, ahí no dice bien claro, no dice, ¿no? Clase A y tienes tu clase, ¿no? que tiene del A hasta la 6 Eso tienen que saberlo perfecto, porque la doctora puede hacer que le pregunte, le diga, este, lo va a preguntar, este, los cuartos punzantes, ¿a qué clase y a qué subclase pertenece? Claro que estamos con como correcto que pertenece a la clase A, pero al subclase que es el A4, si se fijan bien, ahí están, A1, que son los biológicos, eh, A2, que son sangres, hemoderivados, fluidos corporales. Y A3 son quirúrgicos, anatómico y patológico Y A4 son los cortopunzantes. Si ustedes en sus exámenes, ponga, por ejemplo, le preguntan este, los cortopunzantes a qué clase y qué clase pertenece, ustedes ponen su eh, clase A, su clase A1, está mal ya su respuesta. Aunque le hayan adivinado a la primera, pero ya la segunda en la clase está mal y no lo va a servir bien nada. Así que esa parte, chicos, tienen que ustedes practicar muy bien y tienen que saberlo. A ver, otra pregunta le va a hacer. Lo que me entró en mensaje examen fue, este, en, el, en el A5 son, lo que, son los cadáveres o parte de animales contaminados que se hace en el laboratorio. Ustedes saben muy bien que eso, a ver, para hacer la descontaminación, ¿a cuánto utilizan el hipocodito de sodio? ¿Al 1%? ¿Al 0,5%? ¿Para hacer la esterilización o desinfección? ¿Alguien sabe? No, no, creo que no lo vi, o no lo escuché. Ya, cuando usted chicos chico, esta pregunta igual es muy importante, lo que le hace en su examen, cuando la, la autora pregunta, en la limpieza de mesones, el hipoclorito de sodio ah, se utiliza al 0,5%, y ya cuando se hace esterilización de materiales que, han, que han sido usados con materiales biológicos, se usa al 1% o también cuando se están, están desechando que son sangre, eh, lo que son hemoderivados o fluidos corporales. Para hacer eso, hay que meterlo a, a, un, a un envase con boca ancha. Eso, chicos, anótense. Cuando hacemos este desecho de sangre, hemoderivados o fluidos corporales, es una pregunta que entra en el examen. Eh, Primero que tienen que hacer como paso uno es este, ponerle en un envase con boca ancha, meterlo y tienen que ponerlo este, hipoglorito de sodio al 1%, una concentración de 1%. En base a eso tienen que dejarlo reposar por 30 minutos. pasa los 30 minutos ya recién lo desechan porque ya está todo esterilizado y ya no va a tener contaminación. Y luego recién lo meten por el desagüe y con abundante agua. Muy bien, ¿entendieron esa parte, no? El no de sodio al 1%, dijo, disculpa. Sí, sí, y de sodio al 1% para hacer la esterilización o la desinfección. Luego, hay que esperar 30 minutos? 30 minutos. Ponerlo en base ancho, taparlo bien, que esté bien concentrado y echarlo como ya saben muy bien, el clorito de 0,1% y déjalo reposar por 30 minutos. Pero los mesones dijo 0,5%, ¿cierto? Sí, 0,5%. Solamente para hacer la esterilización son al 1%. Y van a ver que más de seguro le va a preguntar esa pregunta, que son las clase A y sus clases. Eso tienen que saber, es fácil, chicos. Biológico A1, A2 que es sangre derivado o fluidos corporales, A3 quirúrgico, anatómico y patológico. Eh, a cuatro que son los cortos punzantes o para que lo entiendan un poco más mejor en los cortos punzantes eh, en la página un para que vayamos paso a paso y lo vayan entendiendo a ver eh, no no está aquí en su libro ya entonces, chicos, sigamos, este, en el A5 son los cadáveres no o, o restos de animales que son, son utilizados en los laboratorios como experimento. Cuando usted llegue a, a, a, a cuarto semestre, tercer semestre, van a hacer experimentos con ratas, van a llevar una rata a su laboratorio y van a sacarlo, a su, su, van a destriparlo, digamos ¿no? van a cortarlo con el bisturi y van a hacer su experimento con la rata. Entonces, a eso ustedes van a tener que hacer, como estamos utilizando este, animales, eso sería al A5, porque son los restos de animales. Y sí o sí, para hacer la descontaminación en su momento de sus materiales de laboratorio, ¿a qué concentración de hipoclorito de sodio van a ocupar, chicos? Ya se lo di a su momento. 1%. 1%. Ah, es ahí está, 1%. Eso a veces la doctora pregunta y dice... Para la limpieza de mesón, ¿a cuánto se ocupa? Y para hacer la esterilización de materiales de usado con materiales contaminados, ¿cuál es la diferencia y a cuánto se usa? Eso es la pregunta. Tienen que leer bien y analizar. A veces uno, por el tiempo, no responde rápido a, o a lo que le entiende la primera vez. Eso a mí me pasó, lo digo por experiencia. No lo leí y puse a lo contrario. Siempre en fundamento la pregunta es, el examen hay que leer más de tres veces y analizar y pensar. Y luego recién responder Muy bien, chicos. Ahora pasémonos a la clase B. Está en su día ¿no? En la clase B. Y sus clases son B1, B2 y B3. En el B1, te dice que tenemos residu residuos radioactivos. Y en el B2 tenemos los residuos farmacéuticos. Los residuos farmacéuticos, chicos, son aquellos que son de tabletas vencidas, sueros vencidos. Eso también hay que ser una esterilización. No se puede desechar. Así como sin nada, porque podemos contaminar, ¿no? Y, y igual para eso, sí o sí, se ocupa que es el hipoclorito de sodio al 1%. Chicos, en todo momento van a decir hipo hipoclorito de sodio al 1%, al 1%, para hacer la esterilización o la descontaminación. Y en la clase B3 son los residuos químicos peligrosos, que, ¿no? Los residuos químicos peligrosos, chicos. Eh, son aquellos productos corrosivos o tóxicos que nosotros podemos inhalar en el laboratorio. Eh, por eso dice bien claro la autora en una clase donde me acuerdo, eh, dice que tenemos que estar bien protegidos con la medida de, de biosuridad, ¿no? lo explicó, no? Sobre los niveles de laboratorio. Chicos, sí. ¿para sí. A ver, ya, a ver, lo que son los residuos sí, sí. químicos tóxicos, ¿en qué nivel de laboratorio se ocupan? ¿Nivel 3, nivel 4? ¿Nivel 3? ¿Cómo dijo? Disculpe. Y ya, eh, la pregunta es, los residuos químicos peligrosos, ¿en qué nivel de laboratorio se utilizan? ¿Podemos, ¿Y cuáles son sus medidas de bioseguridad que podemos implementar ahí? ¿Nivel, ¿Nivel, nivel 3? Sí, nivel, nivel 3. 3. Porque la otra, bien, claro, tiene que estar con su, con su uniforme respectivo, no ve ¿Eh? con su con su mascarilla, y aparte cuando entramos al la, a laboratorio de nivel 4, eh, tienen su vidrio, ¿no? Su vidrio para que solamente nosotros podamos meter nuestra mano por debajo y no meter completo. O... Y también ellos tienen este, su cámara de ventilación, donde esas toxinas, lo que se va a liberar en ese momento, hace que lo absorba y no salga por debajo del virus, porque si sale por debajo es muy peligroso y nosotros podemos contaminarnos con las toxinas. Ahora, en la clase C, que son los residuos comunes. Y también, chicos, tienen que aprender a diferenciar. En los residuos infecciosos son clase A, que son derivados en las bolsas rojas. ¿Saben eso, no? En la clase B, azules. En la clase C, en las negras. ¿Saben, no? Porque eso lo pregunto igual. Te voy a decir, este, a ver, dígame, lo, la clase A, ¿en qué bolsa va? Bolsa roja. Clase B, bolsa azul. Clase C, bolsa negra. Eso tienen que ser de memoria. Eso es una pregunta de examen, porque a mí me entraba esa pregunta. Ahora, en los residuos comunes. Los residuos comunes, chicos, son todo lo que, lo que genera el hospital. obviamente lo que está en, en pacientes de aislamiento son los comunes, son las, los papeles, son los papeles higiénicos, eh, son las horas de comida... Son todo lo que uno lleva cuando un familiar está enfermo y lo van a visitar, no siempre le llevan, este, le llevan jugo, le llevan comida, le llevan plátano, le llevan manzana, ¿no? Esos son los residuos comunes, chicos, que uno lo desecha que es en la bolsa negra. No sé si, si ustedes han visitado los hospitales. ¿Cuántas bolsas de? ¿Cuántos basureros han visto? Los que fueron a los hospitales. ¿Cuántas clases de basurero hay? Yo siempre veo tres. Tres, ¿no ve ¿Eh? Ellos igual están cumpliendo con su norma de bioseguridad, porque no pueden ustedes, digamos, porque cuando le meten suero al paciente, siempre a veces hay, hay, eh, el, la sangre se coagula, ¿no? y siempre eso hay que expulsarlo, y ellos dicen, pásame la bolsa roja, entonces ahí es donde se vota todo lo que son los fluidos o, hemoderi o hemoderivado o sangre. Y es por eso que es muy importante que ustedes conozcan, porque igual a los hospitales le hacen un control y un seguimiento en la eliminación de los residuos sólidos. Así que tienen que ir todos a sus respectivos lugares. Basta que ustedes, digamos, como profesionales o como químicos, eh, contaminen el lugar, por decir, ejemplo, lo que son de la clasificación B, residuos especiales, lo meten al rojo, que es el A, y del A le meten al B. Esa es una falta muy grande donde pueden eh, llamar la atención y prácticamente ustedes lo pueden despedir por, el, por no saber este, el uso de clasificación de residuos. Así que esa parte me entendieron, ¿no? ¿O qué duda tienen? Sí, ¿Sí entendí, sí, entendió. Ya, porque si tienen alguna duda, me preguntan, yo lo vuelvo a repetir por mí, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya, chicos, eso es, eso es todo, todo lo que se basa en la norma boliviana. Eh, en La norma de 0.02. Ahora nos vamos a ir al 3. El 03, chicos, igual es muy importante. Que nos dice que la nueva boliviana 03 se trata sobre almacenamiento. Lo que le dije, ¿no ven? Lo que se ocupa en los residuos comunes. ¿Cuáles son los que, lo que se, lo que, a ver, ¿no? en los residuos comunes son todos los papeles, los, los papeles, bolsas, cáscara, papel higiénico, ¿no? Y acá nos dice que son los almacenamientos. A ver, chicos, en los almacenamientos, ¿cuánto depósito hay? O cuánto almacenamiento. ¿Cuántas clases? ¿Saben? Chicos, ¿saben? Es facilito. Si no saben, díganme, no sé. Bueno, yo sigo. Si dicen saben. No, no sabemos. Dice? Ah, ya, perfecto. No, no sé. Ya, ya. Eh, este igual les pregunté. Hay tres? Sí, son que tres. Inicia, sí, sí, lo importante es que todos que participemos. El y al intermedio y final, ¿no? Ah, belleza, muy bien, compañera, perfecto es eso. Son tres. Eso igual les pregunta de examen. Ustedes tienen que saber la otra porque te preguntó. ¿Cómo dijo su pregunta? Disculpe, es que es, está este es cortante mi interés. La pregunta es cuántas clases de almacenamiento hay en, en un hospital. Como dijo la compañera, eh, son tres, que es almacenamiento inicial, intermedio y final, ¿no ve? El inicial a ver ¿Quién respondió? El inicial, a ver, el inicial, ¿qué es el inicial? ¿Qué, produce este? ¿Qué ¿Qué se genera? ¿O cómo se funciona? ¿O cómo funciona el inicial? Ya, si no saben, este, yo lo digo. en el, el inicial es donde se produce, donde, pues, no sé si han visto, en los hospitales tienen sus carritos, ¿no ven? Que llevan. Llevan su jeringuilla, llevan su suero, llevan sus vacunas, aguja, un montón de cosas. Tienen su carrito y cuando ellos, este, están pinchando a una paciente en su camilla, sacan su su aguja, ¿no? ¿Eh? Después de pincharlo, lo desechan a sus respectivos lugares, ya sea los cortos punzantes que son los la, las bolsas rojas, como había mencionado. Esto es el, el almacenamiento inicial. Es quién lo produce el residuo, es dónde y quién lo y quién lo produce. Ya sea tanto como los comunes, o sea, los especiales o los infecciosos. Es como si como ustedes en su casa este, están cocinando, no están pelando la papa, y ustedes están haciendo una clasificación de residuos, están, pro, están produciendo, están generando. Eso es el inicial, es donde se produce. ¿Me entendieron, Así no? ¿Entendieron de las tres clases? Claro. El inicial es donde se produce el residuo sólido, donde se produce... Como si ustedes ahorita están en su, en su mesa, están haciendo sus apuntes, le fallan. Y esa hoja que ya ustedes arrancaron es un almacenamiento inicial que lo ponen bajo su mesita, ¿no? ¿Eh? tiene un basurero y lo ponen ahí. Ese es un, igual en los hospitales son así. Lo que ellos usan, la jeringuilla, la jeringa, lo que sacan sangre, lo que ponen suero, esos son sus almacenamientos iniciales. Ellos tienen su carrito, tienen su, su depósito de basura. Entonces ellos ahí lo ponen, una vez que se llena, lo sacan, y de ahí ya saltamos que es al, al intermedio, como mencionó la compañera, el almacenamiento intermedio. A ver, ¿qué es el almacenamiento intermedio y por cuánta hora se debe establecer ahí? ¿Alguien sabe? El de intermedio sé que este, o sea, el ambiente donde va a estar, no donde van a meter todos lo, los residuos, ya, ¿y cuánto Pero tiempo? Sí, el tiempo trae? no me acuerdo. No, ya. el tiempo no me acuerdo. Ya, el tiempo tiene que estar por menos de 24 horas. Porque si pasa los 24, puede ser que eso rebalse. Y también, chicos, es muy importante, en el almacenamiento intermedio, tiene que estar limpio, desinfectado. Y lo que, que ustedes van a llevar, sus residuos sólidos generados en los hospitales, tienen que ponerlo con su respectiva etiqueta. Si es bolsa roja, ponen ahí... Clase A, eh, A corto punzante. Clase B, residuos farmacéuticos. Bolsa azul. Eh, bolsa negra, residuos comunes. Así no, ¿verdad? Eh? Y como le dije, debe estar bien limpio y desinfectado. Un ambiente abierto. Y tienes que estar libres de roedores. Como o sea, ratas, cucarachas y demás cosas que siempre se acumulan en la basura. Es por eso que en los almacenamientos intermedios... Se limpia cada día, se desinfecta, se limpia, por algo tiene, este, se turnan, más que todas las que son auxiliares de enfermera. Y también ellos no pueden ir directamente a, a limpiar esa parte así, digamos, o sea, con su uniforme, con su pijama, ¿no? Ellos tienen su medida de visibilidad, que es el uso de barrera, que mi compañera Mayana ya lo dijo, que son la guata, la bata, el gorro, la gafa, el barrijo, porque no sabemos qué tal que accidentalmente nos pinchamos con una aguja y eso es muy grave porque no sabemos esa aguja, a quién lo han pinchado o con quién lo han utilizado puede ser que tenga este, que tenga VIH o no sé otra enfermedad contagiosa y ustedes sin saber se pinchan y no dicen nada están ya contaminados, por eso es muy importante cuando ustedes trabajen o hagan sus prácticas o también si se pinchan en los laboratorios que a veces sucede y no dicen es mejor avisar Avisar al, al docente o avisar al supervisor que está en ese momento, porque si ustedes no avisan, ustedes se llevan por aprovechamiento dentro de un centro de salud. ¿Quién entiende? Hojas que, de formularios que ya no se ocupen ni en la parte de atrás, digamos, las puedo seguir ocupando para imprimir tal vez otras cosas, como reciclar, bien, ¿cierto? Bien, muy bien. ¿Y eso a qué clase pertenece? comunes? Clase C. Clase C. C. Clase. C. Está bien, residuo, bien, residuos comunes, pero clase. sí perdón. C. C. Cómo dijo, no le escuché. Se escuchó medio cortado su Sí. La clase C. Ya muy bien. Clase C, residuos comunes, bolsas, bolsas negras. Chicos, ¿se escucha bien? Creo que mi señal creo que no. Se escucha bien. Se escucha, Lo escucha bien. genial, Tomás. A ver, ya volví. Se escucha, ¿no? Se fue mi señal por un momento. Bien, Hola. ¿Sí, sí, se se escucha. Escucha sí, se escucha. Sí, se escucha. Chicos, ¿se escucha? Sí, pi. Sí, sí, Ajá, sí, es mi señal. Ay, Se escucha bien, ¿no? Ya, ya, sí, perfecto. Sí. Ajá, ya, ya, pensé que era mi señal desde que como escuchaba el compañero una voz entrecortada, eh, pensaba que era mi señal. Ya, como dijo bien claro la compañera, el aprovechamiento, ¿no? Que es la clase C, residuos comunes. Quesos mayormente en los hospitales este, se genera un 80%, mayormente son lo que son los comunes, un 80% del 100%, ¿ya? Eh, los residuos comunes de aprovechamiento son los que nosotros podemos volver a reutilizar, como decir, eh, las botellas de agua, como decir, este, los papeles, los cartones, todo lo que es reciclable que nosotros podemos vender, y con esa plata que ganemos, podemos comprar materiales para laboratorio o materiales para escritorio, para escritorio. Eso es el sistema de aprovechamiento, que es la normativa 69009. Ya. Sí, es eso, chicas. Más que toda la aprobación se va en eso, que debemos diferenciar muy bien los desechos, los comunes, saber saber identificar qué es lo que nos puede servir, qué es lo que no. Mayormente, lo que le dije, plástico, cartones y hojas, lo que podemos vender y con esa plata reutilizar, comprar insumos para escritorio. ¿Alguna duda, chicas? Chicas, ¿alguna duda? No. ¿Pudieron, ¿Pudieron repetir por ¿Lo favor puedo eh, ver, los residuos de clase A, clase B y clase C, por favor? Ah, ya, los residuos clase C y clase C. Pero me entendieron el aprovechamiento, ¿no? Sí. Sí. Ya, ahora, recomendación, chicas, recomendación, ya, para su examen, antes que pasemos a la clasificación de los residuos. ¿Ya? Anótense en una hojita las nueve normativas, ahorita, anótense, para que ustedes puedan. Entenderlo solamente con leer eh, el título inicial, como decir, definiciones, ¿qué se trata? Diagnóstico y caracterización, ¿qué se trata? Almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final, manejo de residuos, clase B, señalización y aprovechamiento. Eso es muy importante que ustedes anoten una hojita aparte Ustedes solamente ya, por ejemplo, con ver no van a decir este aprovechamiento. Ah, aprovechamiento es reciclar todo lo material que se pueda de la clase C de los residuos comunes ¿vale? señalización ah señalización es todo lo que ponen en los hospitales para nosotros poder identificar o guiarnos no ¿vale? manejo de residuos de clase B que son los farmacéuticos tanto la, la eliminación y la ordenación de los medicamentos en orden para que no sean este, este incompatible ya Eso chicos, anótense 1, 2, 3, 4, 9 Del 1 al 9, anótense lo, lo, lo voy dictando para que se anoten Y ya eso repásenlo Porque solamente son eso la normativa boliviana 1, que es definición Anótense 2, eh, que es diagnóstico y caracterización 3, eh, es almacenamiento 4, es transporte Cinco es tratamiento Seis es disposición final. Siete es manejo de residuos sólidos de clase B, su clase B2. Ocho es señalización. Y nueve es aprovechamiento. Ya lo, ya lo notaron ¿no? Voy a dictar de nuevo, disculpe. ¿Cuál? ¿El 9? Lo puede dictar de nuevo. Ya, ya, disculpe, disculpe, ya de nuevo, ya. Uno, definición. ¿Listo? Sí. Dígame, sí. Dos, diagnóstico y cara caracterización. Diagnóstico y caracterización. Ya está. Ya. Tres, almacenamiento. ¿Ya? ya. Cuatro, recolección y transporte. Ya. Cinco, tratamiento. Ya. 6, sí, disposición eh, final. Disposición final. Ese es el que está en, en ¿Dónde? Normandía, Normandía, que ya está fuera del hospital, ya, fuera, externa. Ya, ya no es interno Donde vienen los carros recolectores, lo, recorre, lo recogen del almacenamiento final y se lo llevan a la disposición. ¿Y el vertedero Ay, Es Normandía, Normandía, por eso que se llama. Ah, ya las 5 es tratamiento, ¿cierto? Sí, 5 es tratamiento. Las 7. Disposición final. Ah, las 7. Las 7 es manejo de residuos sólidos, clase B, subclase B2, residuos farmacéuticos. Manejo de residuos, clase B, subclase B2. Residuo farmacéutico. Ya. Yeah. Ya. La ocho es señalización. Ya. Yeah. Ya. La nueve es aprovechamiento. Sí. Bien. Ahora chicos, ustedes con solo leerlo, ya van a saber a qué es lo que ustedes van a hacer, ¿no ve? Es más fácil. Basta que ustedes se memoricen eso, ya se lo saben de memoria la normativa boliviana. Basta que ustedes sepan eso. Basta que digan, la 3, almacenamiento, ¿qué se hace ya? La 4, transporte, ¿qué se hace? ¿no ve? Prácticamente la palabra que dice ahí, se lo dice todo lo que ustedes van a hacer y los procedimientos que deben tomar. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Sí, son como palabras clave. Sí, palabras clave, muy bien, compañera. ¿eh? Pero, chicos, es muy importante leer. Cuando tienen una clase con la doctora, digamos, tema 2, tema práctica de campo 2. Ustedes siempre una, tienen una leidita. Así ustedes ya van a saber qué es lo que ustedes ya van a llevar y qué es lo que ustedes pueden preguntar las dudas que tengan su docente porque cuando uno no lee nada, va a su clase y prácticamente no sabe ni qué es lo que está hablando, porque no ha leído, ¿no Eso es mucho, yo lo digo por experiencia, porque yo hacía eso. Y ya cuando yo estaba en mi segundo semestre, me di cuenta, yo ah, tengo que leer para saber mis dudas y preguntar al doctor. Y uno, chicos, la verdad, uno así aprende mucho y también ya se organiza muy bien, ¿no? Y para que todo ya para los exámenes, ya tiene que lo que va a responder. Y ahora, con respecto a la pregunta de la compañera, me dijo, este... La clasificación de los residuos, ¿no? ¿Quién me preguntó eso? Yo creo que la clasificación de los residuos. Ya, vamos a hacer la opinión. Ya, muy bien? perfecto. muy bien? Sí, ya, nada de la práctica de campo. La eh, práctica de campo 1, sí. no, ¿no? sí, página 1. Yes. Sí, práctica de campo 1, página 2. Ya. Ya, ahí son las clasificaciones de residuos. Uh -huh, sí. Como tú bien hiciste, dice clase, subclase y tipo de residuos. ¿vale? Sí. Clase A, que son residuos infecciosos, que son bolsas rojas. Bien eso también es muy importante. Ahora, en las dos clases que tenemos son el A1, A2, A3, A4, A5, A6, prácticamente el A1 a la 6. En el A1 son los que son los biológicos. A2, sangres, hemoderivados o fluidos corporales. A3, quirúrgico anatómico o patológico. Cuatro, son aporto constantes que nosotros utilizamos al momento de inyectar o selección de sangre. A5 son cadáveres o partes del animal contaminado que nosotros utilizamos en los laboratorio que ya no se orientan como desechos. Okay. Eh, A6, asistencia a pacientes de aislamiento. Esos son los que nosotros llevamos, eh, cuando hemos visitado también al hospital, siempre llevamos a de comer, normalmente los, los, los enfermeros lo llevan que miden carnitos, su, su su su gatina, le dan su lecita, le de su ya. Ahora, en clase B, son residuos especiales, no se olviden, clase B, residuos. Apague su cámara, sí, se Oh, sí, apague su cámara. ¿La apago mi cámara? ¿Sí? sí. Ya, ya, sí. Bueno, la apago mi cámara. Ya, ya, ya la apagué. Ya, estábamos, ¿no? En la clase B, residuos especiales que son bolsas azul, ¿no? Eh? Residuos químicos peligrosos, del que es el B3. Y la clase A que a todo el mundo conoce son los residuos comunes que son papeles, plástico, eh, cartones, todo lo que sea reciclable y no reciclable, ¿a ver? Eso. ¿Alguna duda que tenga más compañera? Esos son todos lo que son clasificación de residuos sólidos. Muchas bien, gracias. Una duda más. A ver, lo voy a decir unas cosas más. Voy a buscar mi guía. ¿Cuánto por ciento son en residuos sólidos? ¿Cuánto por ciento es en farmacéuticos? Para que ustedes lo sepan, ¿ya? Un ratito, espérenme. Voy a, voy a buscar mi apunte. un apunte eso? Pero es muy importante que ustedes hagan sus apuntes. Y mediante esos apuntes, ustedes pueden guiarse y pueden saber de qué es lo que van a hablar y qué es lo que van a decir. Una última página, en cuanto esa pregunta no está A ver, un poco. Chicos, ¿alguna duda más que tengan respecto al, a la normativa boliviana? Y acá, acá, ya lo que les decía, los residuos comunes, no, esto, bueno, anótense es pregunta de examen. Eh, los residuos comunes son un 80%, ya, del 100%. Eh, residuos peligrosos es un 20%, y de esos 20% se divide en tres, que son infecciosos, 15%, Radioactivo, 1%. Farmacéutico, 4%. ¿Se notaron, no? ¿Me puede volver a repetir? Ya. Eh, residuos comunes, 80%. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Ya. Residuos peligrosos, 20%. ahí completamos el 100%, ¿verdad? Y ahora de eso 20% se subdivide en tres infeccioso 15%, radioactivo 1%, farmacéutico 4%. ¿Listo? Infeccioso ya. Infeccioso, 15%. Radioactivo, 1%. Y farmacéutico, 4%. Ahí hacen los 20% que es los residuos peligrosos. ¿A qué se refiere a los residuos radioactivos? Los residuos radioactivos son todo lo que son de los laboratorios nivel 3 y nivel 4, que nosotros podemos... Que nosotros podemos emplear digamos, cuando tenemos accidentes con el manejación, en el manejo de, cuando no nos cuidamos bien, cuando no utilizamos las medidas de bioseguridad. Por así que podemos, eh, a ver, como para que entendas te puedo decir, este, eh, de las plantas nucleares siempre no hay que poner este distanciamiento, que no pueden acercarse mucho porque tiene radiación, ¿no eh? Sí. Y la radiación te puede eh, alterar tu, tu cuerpo, como no entiendo muy bien, aparte, no ves que, no sé si has visto una, una película eh, donde creo de la bomba atómica y los animales sobreviven y los animales tienen mutaciones, doble cabeza, tres ojos, oh, no ven, ¿eh? sí. es por eso. Ay, gracias. Ya chicos, eso es todo que es la normativa boliviana, espero que lo hayan entendido. Sé que es harto la verdad, se le expliqué todo el librito que tienen ustedes de chiquito, se le expliqué en, en la forma más directa que pude, porque si lo hubiéramos llevado un poco más a fondo, eh, hubiéramos tardado mucho más, no hubiéramos tomado hasta las 1 o 2 de la mañana. Sé que tienen examen y tienen que descansar. Y pues le deseo éxito mañana chicos, no se rindan, a veces en el primer corto alguno no va mal si no estudiamos, pero no se rindan, échenlo hasta el final, estudien, prepárense, si no saben, nosotros estamos para ayudarlo Y ese es que ustedes digan, no chicos, necesitamos que nos ayuden en esto, nosotros con mucho gusto la vamos a ayudarse, ¿sí? en eso no tengan miedo, no tengan miedo en pedir ayuda o preguntar a cualquier cosa, ¿ya? Mm -hmm. ¿El examen con, Karina, sí? con la licenciada Karina, solo mm. hasta el corte 1, no es hasta el corte 3? Eh, con Karina, mm, mm, no, ah, no sé, la verdad, con Karina, hasta la 3. página 17, la práctica de campo 1, 2 y 3. Ya, eso creo que le explicó mi compañera en los modelos de exámenes, ¿no? Mm, yo no estaba, Ah, sí, yo solo sí. expliqué. <risa> eh, más que, ya, eh, bueno, lo no bueno. hizo lo de, de examen. Sí, sí, le, eh, todo está en el modelo de examen del primer corte. Lo que entra en ser classroom ahí está todo completo. Ahorita lo que yo vi solamente fue explicarle la normativa boliviana. Nada más. Lo demás no le expliqué porque eh, tengo que buscar mis apuntes también y explicarla mucho más a fondo, ¿no? Así que... Pero sí. le expliqué sí. que son los residuos. La, la norma boliviana, del 01 al 09, nada más. Sí, eh, te recomiendo que entré a clase ROM, pero no encontré nada sobre fundamento O sea, ¿Ya la, la clase, mmm, la clase ah, grabada aún la, ¿la, no lo subió. Sí, sí mm -hmm. la clase grabada aún no lo subió porque creo que no hay que de la computadora tiene que cargarse aún. Eso. Ah, ya. Ya, okay, ya. eso explico. Espero que le haya gustado lo que le expliqué. Eh, cualquier cosa o cualquier duda, tiene mi número, ¿Sí quieres se pueden anotar, le voy a escribir en el chat para los que no tienen. A ver, ante el chat, es 67872528. Es, perdón, pero, perdón, perdón. Este ¿Será que de más ratito pueden volver a mandar el link de la del Classroom para que podamos entrar a los que recién entraron al grupo si yo no estoy... Ya, este alguien me pregunta el radioactivo. El radioactivo es 1%. Ya que me decía, compañera, pues, disculpa, no te puse atención. Eh, que si sí pueden volver es? a pasar el link del clase de la. Ah, clas claro, de... Claro. Recording in progress. Ah, ¿no? no, es la pregunta Sí, ahora el punto es, cuando uno hace recolección manual, es obvio que no puede llevar un peso excedido, ¿no? Puede llevar bolsas pequeñas, o sea, colgando de sus manos. No puede cargarse como una bolsa de papa, eh, llenarse un montón y cargarse a la espalda, ¿no? Eso no se puede hacer, se puede pinchar, se puede romper la bolsa o se puede infectar a la misma persona. Cuando nos habla de recolección manual, solamente puede llevar una mínima cantidad como es una bolsa negra, bolsa roja o una bolsa azul. Solo esto. Eso es la recolección manual. Porque no podemos llevar en cantidad o cargárselo al hombro. Eso no se puede hacer. Solamente basta con decir se lleva una mínima cantidad. Nada más. Es suficiente eso. Ahora, la recolección interna mecanizada. ¿Qué entienden por eso? Cuando ya utilizan los carros y todo O oh, Bien, compañera. Bien, bien. Es así. Alguien más que quiera argumentar. Ya, alguien más, chicos. A ver. Eh, que, eh, que tiene que tener ruedas y llantas apropiadas. Bien. Y, sí, sí, y una ruta. Bien. Sí, eso es lo que él había explicado al principio, ¿no? La ruta que deben tener, ruta específica. ¿Ya qué más? También el horario. Sí, perfecto. Chicos, si se dan cuenta, todo va relacionado en uno mismo, ¿no? Es como decir solamente que está separado por partes, digamos, para que ustedes lo entiendan mucho. Si, lo, si, si se ponen a leer, eh, todo engloba a uno solo, tanto como bioseguridad, regulación de transporte, definiciones y demás cosas. Ya, sigamos. ¿Qué más? Le falta una cosita más, ¿qué más? A ver. La indumentaria, o sea, la vestimenta. Sí, también, ya. Yeah. Que el carro debe estar preparado por si, digamos, una bolsa se rompe o algo. Sí, perfecto, bien, perfecto, sí, es exactamente. Bien. Eso, como dice la compañera, este debe tener este, una ruta apropiada, los carritos deben ser este, amortiguadores, ruedas lisas. Eh, también debe tener un diseño que asegure en caso de que haya derrame de residuos o choques o daños Eso es la, esa es la respuesta cuando les pregunten ¿qué es la reclutación interna mecanizada dentro de un hospital? ustedes van a decir, es la reclutación que se lleva en un carrito, que debe tener este, amortiguadoras este, ruedas lisas que debe tener una ruta específica y que también debe, debe estar preparado en caso de que haya derrame o choques esa es la respuesta cuando pues ya tienen su respuesta bien. Ya. Eso es lo que se trata de la normativa eh, 04, que es recolección y transporte. Solo le nomás. Aunque la palabra lo he dicho, no, recolección y transporte. Recolectan y transporten hasta su depósito intermedio y luego al final. Ya, chicos. Ahora, eh, la normativa 69005 se trata sobre los. Tratamiento. A ver, ¿qué me dicen? Que se entienden por tratamiento? Alguien que me diga qué entienden por tratamiento. Eh, Puedes controlar problema. algo. A ver, ¿una puede controlar algo para un paciente? paciente? Perdón. Controlar algo. Un procedimiento se debe hacer? Ya, pero eh, no va a ser un paciente. Eh, son los que se hacen los tratamientos a los residuos sólidos que son de la clase A y clase B y la subclase B2, que se generan en los establecimientos de salud. Son los que se hacen la, la esterilización, que es el al hipocrito del 1%, como les dije, ¿no? Que son los hemoderivados, sangre, que son las clase A y clase B. Eso es, la, eso es el tratamiento. Es la esterilización para que ya no sea contaminada. Eso. Ahora, ¿cuál es acá lo que hablaba la compañera? Que decía, si no ve sistema de tratamiento. ¿Qué es la incineración? Eh, incineración. Incineración. Eso es lo que preguntó la compañera. Ahora, acá topamos, mira. Eso. eso va en la normativa 69005. Ya, a ver. ¿Qué entienden, chicos? Por Disculpe, ¿cómo es en el tratamiento? La... En el tratamiento, chicos, es, es, es la norma que establece los métodos de tratamiento, ¿no? Que se debe ser aplicado interna o externamente a los residuos sólidos clase A, clase B y subclase B2, que se hace la esterilización que se genera dentro del establecimiento de salud es como decir que se lo desinfecta a esas clases, clase A clase B y su clase B2 que se aplica que es a la ley de sodio al 1% ya, es eso que es el tratamiento ahora su, lo que pasamos al sistema de tratamiento que es la, ustedes qué entienden por incineración, esa es la tratada explicando con la película ¿Qué entienden? Es la eliminación a polvo, de un residuo sí. contagioso o infectado. Sí. Exactamente. Es cuando ustedes, de su. de, de lo, lo, lo que es el este, físico, físico, que tengan, si llamamos, un cuaderno o este. como decía en la película, ¿no? De la media que estaba contaminada, automáticamente vino el equipo de bioseguridad donde se. Lo sacaron con una pinza y lo taparon y lo cometieron a polvo o lo reducieron a polvo. Esa es la incineración. Cualquier objeto o elemento que sea contaminado o que sea peligro, se lo reduce a polvo. Es como decir para chicos, ¿no del COVID? De las personas que mayormente han sido incineradas porque no era contagioso y lo enterraban así, ¿no ¿Se acuerdan? Lavado, esterilización a vapor. ¿Qué entienden? El de vapor, yo entiendo que entra en una maquinita y le hacen como este tipo baño maría. Sí, exactamente. ¿Alguien más quiere argumentar? Sin miedo, chicos, hablen. Si se equivocan, está, todos nos equivocamos. Así que sin miedo, digan, aporten sus ideas. Y... A ver qué más entienden para, para complementar a la compañera. Un horno de con calor seco o húmedo? Ya, sí. ¿Qué más? Algo más, chicos. Ahí está en su guía. Está Esto en es su oído. Sí, Por saturado en una cámara. Ya, más que todo, es como yo como la compañera. ¿El, el, el, el, ¿El residuo? Perdón, perdón, perdón. Ay, perdón ya. ya, escucho, dígame. Ya, más que todo, chicas, el auto lavado o esterilización de vapor, como ya la compañera, es ponerle una cámara de horno y hacerlo como una un como baño maría, ¿no? esterilizarlo mediante el vapor para que ya no sea contaminado o no sea un peligro para el establecimiento o dentro del, dentro del área de salud, es para que reducirlo o esterilizarlo es como aplicarlo, digamos, el hipoclorito de, el hipoclorito de sodio al 1% a los materiales, pero aquí se hace de la misma manera, pero solamente se hace a vapor. Ya, eso chicos, eso. Después acá nos dice mira, eh, no dice, el hipoclorito de sodio, ¿dónde se aplica? Eso tienen que saber, hipoclorito de sodio van a, a escuchar ese nombre hasta que sean profesionales, hasta que trabajen, en todo momento. Eso no se van a olvidar. Ustedes van a vivir con eso. Cuando digan, chicos, a ver ustedes, este bioquímicos, andan anda a esterilizarme eso, voy a saber, debo aplicar una concentración de 1% al hipoclorito de sodio, dejarlo reposar por 30 minutos en un envase... Y luego recién desecharlo al estado con abundante agua. ¿No ven? Es facilito. Ya. Ok, entonces es eso. Ahora este... ¿Qué es el 69006? Que nos dice que es la disposición final. ¿Quién tiene ustedes por disposición final? A ver, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre almacenamiento final... Y el disposición final. ¿Qué diferencia hay? La disposición final serían lo, los encerrados que hay afuera de la ciudad. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama ese encerrado? Nor. Nor, nor, nor, nor. Normandía. Normandía. Ah, sí, eso Normandía. Eso es fácil, no chicos, eso no se olviden. Eh, la disposición final es Normandía, donde los carros recolectores recogen del almacenamiento final y se lo llevan hasta el disposición final, que es Normandía, ya. Y ahí donde se lo hace tratamiento y ahí sí si se los convierten a ceniza. Y ahí es donde si se, se lo, lo hacen mediante autoclavado, auto, auto a vapor, ahí ya lo aplican, ¿ya? Eso no se olviden, cuidado que le pregunten el examen, ¿cuál es la diferencia entre almacenamiento final y disposición final? Creo que ustedes se confundan y digan otra cosa, ahí. pues es muy importante leer almacenamiento que disposición son dos cosas diferentes, a ver. ¿Estámonos correctos? Sí. Ya, muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí que tengan? ¿Lo puede volver a explicar? ¿Cuál, cuál, cuál? cuál? Disposición final, ¿cuál es la diferencia? Ya. ya. Le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre almacenamiento ah, final y disposición final? no En el almacenamiento final es donde. Se llevan todos los materiales de residuos sólidos, tanto como el A, B y C, con su respectiva identificación, media, este, por menos de 24 horas. Pasa por la tarde el camión recolector, que se lo lleva a disposición final, que es fuera del hospital, que se lo lleva a Normandía. Es un lugar donde se llevan todos los residuos sólidos ahí. Y allá recién lo hacen, que es la... Lo, lo, la incineración, el autoclavado, a vapor, o muchas veces eh, tienen capas, eh, tienen, tienen fosas donde lo botan todo y lo entierran por capas. Pero más que todo, le voy a preguntar eh, Normandía, esa palabra no se olviden, es Normandía donde se llevan todos los residuos sólidos que es afuera de la ciudad. ¿Ya? Ent ¿Se entendió? Sí. Ya, sí, sí. perfecto, ya, eso es, solamente la 69.006 es disposición final, nada más, es cortito eso. Y eso tienen que aprenderselo muy bien. Perdón, ¿cómo? Ah, ¿qué dice su mensaje? A ver, voy a leer un ratito. Dice, ah, chicos, nos está grabando. A ver, ¿está por ahí Mariana? ¿Mariana se puede grabar? No. no. Ya, chicos, no, no, no se está grabando, pero por eso... Sí, no se está grabando porque el otro video todavía ¿sí? se está guardando, chicas. En cualquier... Sí, sí, no se está grabando. El otro video de que... Sí, por eso, chicos, aprovechen ahorita, tienen dudas, pregunten, háganse sus apuntitos y, y eso es tuyo, lo más importante, ¿ya? Porque para mirarlo ma mañana, este se va a tardar. Así que mejoren sus apuntes y cualquier duda que tengan, pregúntenme para que yo lo, para que yo lo saque sus dudas. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Todos entendieron? Sí. Ya. Ahora, eh, la normativa boliviana 69007, que es el manejo de residuos clase B y subclase B2, ¿no dice? Esto nos dice que las clases B, a ver, para empezar, chicas, para empezar acá, las clases B, ¿qué son? ¿Qué residuos hay ahí en la clase B? A ver, lo dije hace rato. Farmacéuticos. Farmacéuticos, ¿Residuos especiales? ¿Quién dijo es el último? ¿El último qué dijo? A ver, el último. Residuos especiales. Sí, eso, chicas, sí, eso. Alguien me dijo este, punzante, está mal está mal. Eso pertenece a la clase A, la clase A a subclase 4. Ahorita lo que estamos hablando son los residuos especiales. Y como subclase B2, que tenemos? ¿De qué se va a hablar? Farmacéutico. Farmacéutico. Muy bien. Aquí la normativa 69.00 se, se trata específicamente de ese residuo del clase B y su clase B2, que son los farmacéuticos, específicamente a eso se va, ¿ya? No dice, el objetivo es de clasificar y separar los medicamentos, ¿ves? Dice, medicamento, no se olviden. Cuando digan este medicamento pertenece a la clase B, su clase B2, medicamento, ¿no? Dice que tienen que estar en categoría según el grado de peligrosidad o incompatibilidad que se requiere a un manejo diferenciado. En la parte donde dice que son incompatibles, hay algunos medicamentos que al juntarse producen una reacción. No sé si la autora lo ha explicado. Creo que lo van a ver ustedes al final en el tema, en la última práctica de campo. Eso se llama este ordenamiento, donde ustedes deben clasificar por orden. Si ven algún material que, que choca, digamos, que genera, un, que genera algo, ¿cómo puedo decir? Como el imán, cuando se juntan dos imanes se chocan, ¿no Similar así, sí, pero en la otra parte puede ocasionar fuego, se puede explotar, puede encenar, puede salir toxina. Es por eso que es muy importante que ustedes deben saber clasificar los medicamentos y separar lo que son este, incompatibles. ¿Me entienden? Pero si se lo. En el, en, la, en la farmacia, los que son incompatibles no lo tienen junto, lo tienen separado, aislado. ¿Se entiende, no? De esa parte. Chicas. Sí. ¿Entendieron qué es? Eh, manejo de residuos clase B y su clase B2. Yo no entiendo. Por favor, de nuevo. Solo es la clase B, disculpe. Sí, solamente se trata de la clase B2, la normativa 69007 solo se trata del B2, residuo farmacéutico, incluso la palabra mismo lo dice, residuos farmacéutico, se refiere a que son todos los medicamentos que están en las farmacias que no deben estar juntos porque en algunos ocasiona, digamos, reacciones, donde se pueden explotar, pueden ocasionar fuego, puede salir toxina, es por eso muy importante que uno debe saber la clasificación y el ordenamiento que deben poner cada medicamento en sus respectivos lugares y que, no, y que sean incompatibles. Sí, ¿no? Entonces, en resumen, tendría que ser la separación según, sí. según la peligrosidad que tengan, ¿no? Sí, exactamente. Pues, como les decía, el, cuando juntan dos imanes, los dos imanes se chocan, ¿no? ¿Ve? Se unen, se atraen. Es lo mismo, cuando ustedes ponen dos medicamentos juntitos y esos dos se pueden atraer y ocasionar un incendio, pueden explotar, se pueden hacer toxinas. Y ustedes saben, un incendio en una farmacia es muy peligroso porque igual tenemos que son medicamentos que son inflamables o, o que tengan, por ahí no sé, que tengan alcohol, que tengan, eh, no sé, un montón de cosas que son inflamables. Automáticamente se puede prender fuego y todo, ¿no? Es por eso que tienen que saber muy bien el ordenamiento y clasificar los lo medicamentos. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí, se sí. entendió. Sí. sí. Ya. Eso, chica. Esta, esta, esta normativa es para... Eh, para farmacias para, para farmacia cuando están en, eh, para almacenamiento en farmacia o para, para desechos? ¿O cumple eh, para los...? No solamente esto, esto cumple con el este, almacenamiento, no, no. También para almacenamiento. Sí, almacenamiento, a... sí, almacenamiento yeah. también los desechos, como dijiste bien claro, los desechos de las vacunas que son vencidas o tabletas vencidas o antibióticos vencidos. Ah, ya cumple para las dos, entonces, para el almacenamiento dentro de la farmacia y también para desechos. Sí, exactamente. Ah, gracias. Mm, ya. Ahora, la normativa 69008 es la señalización, es lo que le estaba indicando desde un principio. A ver. Cuando ustedes hacen, cuando produce un residuo sólido para hacerle al depósito intermedio y final, tiene que ir con su señalización si es clase A, clase B o clase C. Al igual cuando ustedes van a los hospitales, este, siempre hay señalizaciones ¿no? que dicen prohibido fumar, dicen prohibido celulares, dicen prohibido comer. ¿Han visto, no, eh? en los hospitales? Sí. ¿O no? Sí, sí. hay artísimo, sí, sí. artísimo en todas las paredes hay eso. Sí, eso es señalización. Ese es el, la normativa 69008, que es señalización. Incluso la palabra mismo lo dice, señalización. Eh, donde ustedes se van a guiar, digamos por decir esta parte es tomografía, esta parte es este, urología, esta parte es cardiología, esta parte es este laboratorio a la nivel. 4, ¿sí? sí, exactamente, muy bien. Así, eso es señalización. Porque hay bastante, ¿no? Tras que ni bien entre en la puerta de emergencia, ahí dice emergencia, ¿no? Ahí dice farmacia, es así, eso es señalización, ¿ya? Y más que todo, cuando están adentro, es prohibido fumar, ¿no? Ahí ponen su, su señalización, dice, es prohibido fumar, es porque a veces hay gas por ahí por los tubos de oxígeno y demás cosas. Es por eso que siempre ponen señalización. Solamente eso es cortístico, la 69008. Ahora, la, eh, la, la 69009 es el aprovechamiento. Chicas, ¿ustedes quién tienen?